Hola amigos pescadores, desde Villa del Dique, Valle de Canamuchita quiero desearles que pasen una muy, unas muy felices fiestas, que tengamos un muy buen fin de año, un próspero año 2022 y ya nos estaremos viendo muy prontito en el programa del Pescador TV. Para todos los integrantes del Pescador quiero desearles que pasen una feliz Nochebuena una mejor navidad un buen fin de año y que tengamos muy buenas pescas. Les deseo lo mejor para todos. Para los que no me conocen, soy Oscar Piki, el viejo integrante de, de Pescador. Chao, felicidades. Hola, soy Darío Guerrero. Eh, quería agradecerle a todos los muchachos que hemos compartido tantas salidas de pesca. Hice gracias a la pesca muy buenos amigos. Eh, gracias Gabriel por el espacio que nos das. Y les deseo muy buenas fiestas a todos. Y esperemos que el 2022 nos traiga eh, buenos momentos, que vaya aliviando este problema de la pandemia. Cuidémonos, no aflojemos con eso, no nos confiemos, tengamos los cuidados que hay que tener. Y con eso nos va a servir para poder seguir disfrutando la pesca que es lo que más nos gusta. Les mando un beso a todos. Saludos a toda la familia del Pescador. Soy Isa García. Eh, le deseo unas felices fiestas, un próspero año nuevo y muy buena pesca para todos. Saludos. David. Quiero saludarte, desearte una feliz navidad a vos, a toda la gente que nos conoce, que nos siguió y que pasen una linda noche junto a sus afectos. Papá Noel llegó al pez Gordo y de acá le quiero mandar un fuerte abrazo a la gente del Pescador TV, a todos sus seguidores. Así que tengan una muy buena fiesta, feliz año nuevo. Y un 2022 próspero para todos. Nos vemos. Chau, chau. Soy Hernán Fiorentini, guía de pesca del equipo de excursiones de pesca embarcado. Para desearles unas felices fiestas. Y lo esperaremos, si Dios quiere, el año que viene pescando pecarrey En la laguna La Picasa o La Zoraida. Nuestro equipo les desea felicidades. Te para desearles unas felices fiestas. Y Navidad a la gente de El Pescador TV y Payo Argentina. Felices fiestas para todos. Un abrazo gigante y gracias por confiar en mí. Bueno, todo les quiero desear feliz noche buena, feliz Navidad. Gracias Golden Car por confiar en el palapesca. Buenos días, gente, amigos de la pesca. Eh, yo soy Miguel Gonela, soy guía de pesca acá en, en Laguna La Zoraida, en Villa Cañaz. Eh, bueno, quería desearles a todos colegas, amigos que nos han visitado en esta temporada y las dos temporadas pasadas, que fue frenada lógicamente por la pandemia. Eh, que pasen una feliz fiesta, tanto sea eh, Nochebuena, Navidad y que empiecen un muy buen año. Muchas gracias por todo. Bueno, eh, eh, quiero agradecerles eh, a toda la gente que me acompañó este año, a todos los clientes, los amigos pescadores, eh, agradecerle a, a Buena Pesca Deportiva, a Eduardo Gambini. Y desearles unas muy felices fiestas, que eh, el año que viene sea mejor, eh, muchísimas gracias, eh, dice El Pato Pescaguiá, felices fiestas gente. Hola, yo soy Rodrigo y juntos con Héctor y todo el equipo del Pesquero del Amanecer, Laguna la Picasa, queríamos desearles a todos nuestros clientes y amigos eh, una feliz navidad y un próspero año nuevo. Les mandamos un abrazo grande y pronto nos estamos viendo. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Dana, para los que no me conocen, de parte de la familia del pesquero Robea, estoy acá para decirles una feliz Navidad, un feliz año y principalmente para agradecerles por todos estos años en los que nos están acompañando, que ya son varios, pasamos por cosas no tan buenas, por cosas muy buenas y ustedes siempre ahí. Así que gracias de corazón, que la pasen en familia, rodeados de amor y que lo que viene sea siempre mucho mejor. Gracias. Del pescador, bueno, queríamos desearles muy buenas fiestas, felices navidades, feliz año nuevo, espero que todos puedan cumplir sus deseos, que terminen un buen año y que arranquen un año espectacular. Les mandamos un abrazo del equipo Zona Pesca. Bueno, queríamos enviar un gran saludo a todos nuestros clientes y amigos acá del local que tengan unas muy felices fiestas y unas muy buenas vacaciones. Así que los esperamos como siempre acá. Un saludo grande. Bueno, se nos va otro año y la verdad que quiero agradecerles a los televidentes. A todos los seguidores de nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Muchas gracias a todos los colaboradores que todo el año aportan su granito con notas. Eh, bueno, lo van a ver ahora en este video. Eh, muchísimas gracias a los auspiciantes, que son los que hacen posible del Pescador TV. Por supuesto, a los televidentes que nos siguen a través de todas las señales en Argentina y países limítrofes así que le deseo lo mejor para el 2022 y que nos encuentre nuevamente caña en mano disfrutando de lo que más nos gusta, así que nos vemos con mucho más pesca deportiva ¿eh? En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta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 Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Bueno amigos, le vamos a mostrar un videito muy simple cómo armar unas de estas cartas automáticas para que vean que cualquiera lo puede hacer y es rapidísimo. Tendemos las cuatro puntas de la carpa simplemente tiramos el color hacia arriba y ya tienen su carpa armada. Una dama, un hombre, un chico, cualquiera la puede armar, es muy simple. Así que bueno, acá tienen su carma, cualquier cosa nos escriben y verán que es muy fácil de armar.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 Bueno, Mauro, por fin salió la salida de pesca acá en el río de la Plata. Le metimos. Vamos a ver cómo qué nos depara. Gran guía, Juanpi. ¿Acá está Juanpi? Tiene ah, el as, es el as bajo la manga, vida. así que vamos a meterle con Tuti y gran amigo de acá, José no de el Calicho. Vamos a ver qué pasa. El castero, ¿no? También a full de la banda, de la banda. Vamos a ver qué pasa. Sí, eh, lo que quedó del equipo payo es esto, ¿no? porque sí, <risa> reducido, ha reducido, damos más, pero bueno, problema familiar, así que bueno. bueno le vamos a hacer la vuelta en Menos pero más. Vale, eh, vale, vamos. Vale, vamos.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 eShops.mercadolibre.com.ar barra air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visitar su web www.freshair.com.ar.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 de Cabañas, El Picapalo Entre Ríos, Argentina Bueno, Bienvenidos al local, vamos a mostrar un poquito todo lo que es eh, accesorios o cosas para disfrutar del aire libre, ahora que estamos en, en vacaciones, prácticamente ya pisando las vacaciones con, con un clima ideal, eh, bueno, como pudiste ver acá tenés algunos de los modelos de reposeras que tenemos, reposeras y sillones plegables, esta por ejemplo, las reposeras que trabajamos son de la marca Calypso, que es lo mejor que hay en reposeras nacionales realmente excelentes. Este modelo que es el clásico de playa es de 8 posiciones, como puedes ver, se termina acostando toda completa, ¿sí? muy cómoda, muy linda para descansar, sillones plegables, acá tenés uno más clásico de una sola posición, un poco más alto, ¿sí? que a veces es un poco más cómodo, ¿sí? bueno acá tenemos alguna carpa de las que llamamos playeras. Este en este caso es el modelo Bahía de Waterdog, una carpa excelente, que viene con mosquiteros con todo, muy buena carpa. Después tenés algún sillón así, de los altos, de 5 posiciones. Esto viene en caño de aluminio o en caño de acero, con la tela en coversol de distintos colores, ¿no? Por supuesto, acá mostramos este blanco que realmente es hermoso, pero hay un montón de colores, ¿no? Llamen, comuníquense, vengan a vernos, nos llaman por teléfono o se meten en nuestras redes sociales que ahí lo tienen disponibles. Y acá tenés también un montón de accesorios como para que vean algo, yo qué sé, calentadores, jarros térmicos, bidones, cocinitas, que acá tenés la clásica, el tamaño clásico y acá tenés una, para que puedan ver, bien plegable, bien chiquitita, está buenísima, de la marca Lexus, queda guardadita, mirá, mirá qué hermosura, la guardada ahí en este, en este estuche alucinante, ¿sí? reflectores, que hizo por ahí para la playa o el campo, algunos lugares donde vamos, tiene varios, varios focos, se carga solar. con luz solar, está buenísimo, bidones, mate listo, parrillas, marmitas, marmitas tenemos las clásicas nacionales de aluminio,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 Ya está en foco. Hola. ¿Ahí sale bien? Miren lo que hay acá. Nuestro querido amigo el horno de barro. Hoy les vamos a hacer una bondiola con pancitos caseros. Que se van a chupar los dedos. Para todos los que todavía no se han suscrito a nuestro canal, denle like ting, ting, ting, ting, en la campanita. ¿Acá? ¿O acá? Bueno, por acá. Ting, ting, ting, ting. Suscríbanse a nuestro canal de Mercita Food para ver un montón de recetas en el horno de barro que estamos haciendo muchísimas. Lechón, la pata al horno de barro, patas de cordero, eh, costilla de la estaca, de todo. Vamos a hacer un montón de recetas más. Y además les digo algo muy importante. Ah, ya me acordé. Si no saben cómo prender el horno de barro Entren al, al video que está acá, que les vamos a explicar cómo prender el horno de barro por si todavía no lo vieron. No, pero no se llama cómo encender el, el, el horno de barro. Ah, podemos hacer un video cortito de cómo encender el horno de barro. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con la receta. Vamos a empezar con los pancitos, obviamente, porque lleva un poquito más de tiempo para dejarlos deudar y demás. Así que bueno, ahí vamos. Yo soy Mercita Bakery. Ya bueno. les voy a hacer el baile, paso a paso. Con estos pancitos, que son los típicos pancitos para hamburguesa o para sándwich, eh, mezclando primero eh, los ingredientes, primero agregamos la leche, 155 gramos, ahí, yo ir dejando por acá, vamos a agregar 25 gramos de manteca derretida, bien ahí, la idea es mezclar todos los ingredientes, eh, bueno, húmedos y después agregarle a último momento la harina vamos a agregarle dos huevos Catemos unos huevos espectaculares de campo de un amigo que tiene gallinas así que súper fresquitos ahí, bien vamos a mezclar un poco esto y vamos a agregar la levadura que son eh, 10 gramos de levadura seca Acá la tiro, acá directamente, y vamos a agregarle dos cucharadas soperas de azúcar y unos 5 o 10 gramitos de sal, sal fina. Ahí mezclamos todo bien, y ahora vamos a ir incorporando la harina. voy a ir mezclando así directamente con la mano le voy a agregar 3, 375 gramos de harina común y vamos a ir incorporando si esto vemos que queda muy chile le vamos a agregar un poquito más de harina pero la idea es que quede blanda la masa no que quede un bollo duro ahí esto lo vamos a unir bien me parece que le vamos a tener que agregar un toquecito más de harina lo vamos a amasar y lo vamos a dejarlo dar unos 40 minutos. Después lo vamos a bollar y ya lo vamos a meter al horno. Está buena la masa. Voy a agarrar solamente un poquito para, para poder despegarme eh, de la mano. Y lo vamos a dejar así blandito. Ahí. Vamos, nos sacamos bien de las manos. Y vamos a volcarlo acá a la mesa, así podemos amasar un poco. Ahí, un poquito de harina acá en la mesada. Ahí, si tienen un cornet, se pueden ayudar con un cornet. Si no, directamente con una cuchara, como yo estoy haciendo ahora. Ahí. Bien. También a esto le podemos poner, en vez de azúcar, le pueden agregar miel. Que también queda muy rico, y le da un poco más de humedad. Bueno, y acá vamos a ir amasando. Ven que la masa está bien blandita. Está bueno que quede así, así después el pan queda bien aireadito y suave. Ahí. Vamos amasando, siempre llevando hacia el centro, bollando. Ahí toquecito nomás ven como voy uniendo todo hacia el centro sin desgarrar la masa así no se no se rompe el gluten Bien. vamos a hacer un pollito ahí lo voy a poner en el bowl y lo vamos a tapar con un papel fin o con la servilleta directamente y lo vamos a dejar leudar unos 40 minutos más o menos Después lo vamos a individual para que nos queden los sanguchitos, los pancitos para sándwich. Y lo vamos a hornear. ¿sí? Ahí traigo el bolsito. En el mismo nomás que teníamos antes la masa, ponemos un poquito de harina, la masa. Y lo que hacemos es taparlo. Ahí, para que no se seque. Bueno, lo llevamos acá al ladito del horno, que hay calor. Así se va leudando tranquilo. Bueno, ahora vamos a hacer un mejunje para adobar nuestra bondiolita. ¡Mejunje! Adobe. Bueno, vamos a preparar ahora una marinada para eh, adobar nuestra bondiolita. Vamos a agregar miel, unas dos cucharadas más o menos, ahí. Yo tengo mostaza, también unas dos cucharadas, ahí. Vamos a hacerla bien tradicional. Con un poco de ajo romero. Mezclamos bien. Ahora vamos a eh, aplastar dos ajitos. El ajo rebelde. Ahí. Ahí está. Cuatro ajitos vamos a poner. Que hay unos chiquitos. Vamos a aplastarlos. Ahí. Así le podemos sacar bien la piel. Bien. Los vamos a dejar así nomás como queden. No los vamos a picar ni nada. Así nomás adentro a la marinada. No, no, no quieren ir a la marinada. Bueno. Ahí, chiqui.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 Acá tenemos el romerito que cortamos de la huerta, que tiene un olor impresionante, un aroma espectacular. Esto le ponen a gusto, si a ustedes les gusta bastante le ponen más. Al cerdo. Ahí. Adentro. Y la sal la vamos a poner directamente sobre la bondiola. Mezclamos bien. Le voy a agregar un poquito de acheto balsámico ahumado que tengo. Que le va a dar un, un ácido muy rico. Le pueden poner también sino limón. Ahí. Bien. Genial. Mezclamos todo. Y ahora sí, vamos a traer la bondiolita. Así. La empapamos con esto y ya la mandamos al horno. Después le vamos a agregar el adobe. Salureza o entrefina, fina. Ahí. Del otro lado también. Ahí. Ojo con la sal, porque como la mostaza también es, es un poco salada, que no se pase. Preferirle que falte y no quede, que quede incomible. Bien, ahí, bien. Ya la paso a la bandejita, ahí y vamos a agregar el mejunjito Ahí bien, espectacular. Mientras dejamos esto, esto un ratito acá que, que tome gusto, vamos a sacar las brasas del horno de barro que ya llegó a la temperatura indicada y vamos a prepararlo para que podamos meter la bondiolita que no se nos queme. Ahora vamos a sacar las brasas. Las vamos a ir poniendo como ya vieron en el otro video seguramente, pues se han suscrito y han visto nuestro otro video. Las sacamos de la carretilla por si llegáramos a necesitar más calor. Después tenemos las brasas para agregar. Hay que sacar todas las brasas bien, ¿eh? Mucho calor acá. Bueno, recién hicimos la prueba del, de la temperatura del horno y está un poco caliente. Así que vamos a esperar. Mientras se enfría, le vamos a agregar la cerveza negra que les comenté antes eh, porque decidí hacerlo así ahora. Ahí, cerramos y ya lo dejamos listo para cuando el horno llegue a la temperatura ideal, ahora vamos a tirar otro papelito, ya saben que cuando tiramos el papel y se prende fuego el horno está muy caliente, así que vamos a darle un toque, metemos ahí, más o menos calculo que nos va a llegar unos 40-50 minutos. Entre un rato la vamos a destapar y vamos a ir viendo cómo va. Bueno, vamos a bailar los, los pancitos. Yo les quiero contar que tuve que hacer una receta más porque me iba a quedar corta. Esta es la otra que hice luego. Está super blandita. Ahora vamos a eh, hacer los bollitos. Y les vamos a poner una bandeja en mantecada. Más o menos este tamaño, ¿te parece? Ahí tenemos. Vamos a ir bollando. Y poniéndolos... Ahí no sé si se logra ver. Vamos haciendo presión hacia abajo. Ahí va, ¿ven cómo queda? Cuando tiene mucha harina, como ahora, que puse bastante. Le hacemos un poquito más de presión hasta que empieza a bollarse. Y listo, arrancan. Bien, dos. Esto es lo que pasa cuando se trabaja en el campo, acá en el... Nos dejamos tapaditos y cerca del calor. Ahí. Mientras voy bollando los otros. Bueno, estoy pincelando, pincelando entre comillas, poniendo de mantequita arriba los panes eh, Y la bondiolita, y la destapamos, no sé si se llega a ver Bueno, acá vamos a sacar los pancitos del horno. Miren cómo quedaron. Espectaculares. Bueno, vamos a sacar la bandiolita a ver cómo está quedando. Ya está lista. Recuerden que la destapé a la mitad de cocción más o menos. Miren. Espectacular se ve, ¿eh? vamos a cortar una fetita, a ver cómo está está muy bueno mostaza esta es una mostaza con miel Vamos a poner unos pepinitos agridulces, la carne y le vamos a agregar unas ciruelas acá